aquí en mi cuarto uno de los lugares que más me gusta hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y es algo que ustedes me han también pedido mucho en redes sociales no solo aquí en youtube sino también me lo han preguntado en facebook en instagram en twitter y hoy decidí ya contárselos todo y darles todos esos secretos que a mí me han servido así que hoy vamos a saber qué es lo que come laura todo recuerden que yo no soy ni nutricionista ni soy experta en fitness, ni recetar dietas, o sea, eso yo no lo hago, pero les voy a contar qué me ha servido a mí, qué me ha funcionado, qué es lo que como todos los días, qué es lo que más me gusta. Tengo una amiga muy especial, que quiero saludar en este momento, que se llama Tata Génico. Ella me ha ayudado muchísimo con todo el tema de la comida. Ella me ha quitado muchos miedos, muchos mitos que tenía en mi cabeza y gracias a ella he vuelto como a disfrutar comer, porque ustedes saben que bueno, todo el mundo ama comer, es una pasión comer, pero a veces personas como yo de pronto a veces tenemos pánico de engordarnos, de vernos más anchas y me como esto, de pronto me hincho, de pronto retengo líquido, entonces mejor no me como eso, ¿será que es malo comer harinas? Todos esos miedos, todas esas inseguridades y esos mitos que tenía con la comida me los ayudó a vencer Tata. Entonces hoy les voy a contar qué como en el desayuno, en mis snacks, en el almuerzo y la comida para ver si a ustedes también les funciona. Bueno, yo tengo que resaltar que uno nunca debería tomar extremos a la hora de pensar en la belleza, en la estética. Uno siempre tiene que cuidar de la salud porque al fin y al cabo es lo único que te queda. Y si quieres vivir muchos, muchos años, pues tienes que cuidar tu cuerpito. Esto lo he ido aprendiendo a través de mi vida porque tuve momentos en que yo le hacía caso a otras modelos y a veces me daba por tomar laxantes, por tomar diuréticos, por tomar eh, pepas horribles que no debía en ese momento para estar flaca y no me hacía nada bien, me acuerdo que no sentía energía, que todo el tiempo estaba cansada, que me dolía el estómago, o sea era horrible y le estaba haciendo daño a mi propio cuerpo. Entonces, gracias a todas estas experiencias que tuve, yo quiero también transmitirles a ustedes cómo puedo hacer yo para hoy en día sentirme bien, alimentarme bien y tener energía todos los días. Recordemos que el cuerpo es una fuente de energía que tú tienes que estar alimentando constantemente y el metabolismo eh, funciona de esta manera. Si tú le das comida cada tres horas, tu organismo, tu metabolismo va a estar todo el tiempo en función. Esto fue lo que me explicó Tata. Si tú le das comida a tu cuerpo en la mañana, a medias nueve, eh, al mediodía que es el almuerzo, en las once y en la noche, tu cuerpo siempre va a estar... Uno y te vas a sentir siempre enérgica, te vas a ver bonita, tu cuerpo se va a sentir eh, nutrido, tu pelo se va a ver lindo, tus uñas van a estar saludables, te vas a sentir radiante. Hoy les quiero mostrar algunos de los platillos que me gusta comer a mí, entonces empecemos por el desayuno. El desayuno es la comida más importante. ¿A ustedes en sus casas no les decían, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y come como un mendigo? Bueno, eso me lo decían todo el tiempo en mi casa. Personalmente, yo amo los huevos. A mí me los pueden dar en cualquier presentación y yo me los voy a comer. Lo importante es que no comas tanta yema porque eso es todo el colesterol. Entonces, si te comes un huevito que no le echen tantas yemas, comete solo una yema y todas las claras que tú quieras, eso es buena proteína, buena fuente de proteína para tu cuerpo y para empezar muy bien el día. Entonces, ¿qué me gusta hacer a mí? Yo cojo tres huevos y solo una yema, mezclarlo con jamoncito, tomate, eh, a veces también con verduritas, quesito, más que todo el quesito fin, es que no es tan grasoso, y me gusta comérmelo con una arepita, de pronto unas galletas de arroz o... A veces, de vez en cuando, me como también unos pancakes de avena. Todas estas harinas no les tengan miedo, son harinas eh, que tu cuerpo va a asimilar muy bien porque estamos en las horas de la mañana y tu cuerpo tiene que quemar energía, tiene que quemar calorías. Entonces, cuando tú le estás dando a tu motor eh, toda esta comida, lo que hace es que la está quemando. Y a veces, si tienen mucha hambre, se comen su porcioncita de fruta. No vayan a exagerar con la fruta porque acuérdense que la fruta es azúcar. Media tacita de fruta en la mañana, puede ser papaya, puede ser piña, eh, sandía que es deliciosa, melón, pero no se excedan, media porción está perfecto. Un tecito verde, un cafecito con un poquito de leche deslactosada o con leche de almendras también viene súper bien. Entonces, ¿qué aprendimos? Que no tienen que tenerle miedo a las harinas en la mañana. Pero procuren a no comer harinas después de las 3 de la tarde. Eso es un tip. Tip número 1. Las medidas nueve son 3 horas después de tu desayuno. ¿Y qué puedes hacer para esa hora? Este es uno de mis platillos favoritos. Es súper sencillo de hacer en la casa. Si no tienes tiempo, si estás corriendo o tienes que trabajar, simplemente tienes que cortar una manzana verde y ponerle unas goticas de limón para que sepa mucho mejor. Puedes cortarla, puedes comértela entera, como tú quieras. Y, bueno, si no quieres fruta, puedes comerte de pronto un brownie de almendras, puedes comerte un kiwi, te puedes comer una gelatina light, lo que tú quieras. En este caso, a mí me gusta más la manzana verde. Esos snacks son perfectos para las medias nuevas. Bueno, y recuerden que a la hora del almuerzo, ustedes tienen que comer como un príncipe. Y los príncipes comen bastante bien. Entonces, a mí me gusta tener mi buen pedazo de proteína, eh, mi parte verde en el plato y, por supuesto, una harina para tener en movimiento el cuerpo y darle energía. Entonces, ¿aquí que estamos viendo? Acá tenemos un pollito con un poquito de mostaza, tenemos los espárragos, también eh, la quinoa. La quinoa es uno de mis cereales favoritos. En este caso lo estoy viendo como, como una harina porque me sabe como si fuera como papita, no sé, me sabe, tiene un sabor muy rico. Se lo recomiendo a todas esas personas que no han probado la quinoa, pruébenlo, es súper rico y súper fácil de hacer. Otro dato supremamente importante a la hora de nutrir y mantener tu cuerpo saludable es el agua. Tienes que tomar de 8 a 10 vasos de agua al día, eso es lo que dicen los expertos. Aquí en el almuerzo estoy de pronto exagerando mucho, pero chicas y chicos, tienen que mantener su cuerpo muy bien hidratado. ¿Con qué seguimos con las 11? Las once, me encantan las onces. Uno de mis snacks favoritos son las almendras, que me las puedo comer en todas sus presentaciones. Pero ojo, esto también lo aprendí, y es que uno no se puede comer un tarrado de almendras, porque acuérdense que las almendras son grasa. Entonces yo les recomiendo simplemente coger un puñado de almendras y comérselas. Si quedan con hambre, ¿qué pueden hacer? Pueden picar una zanahoria, pueden comerse de pronto un helado de proteína. ¿Se acuerdan de esas galletas de arroz de las que ya les había mencionado? También se las pueden comer a esta hora, de pronto comer un poquito de apio, con hummus qué rico humus. Recuerden, después de las 3 de la tarde, cero harina y cero azúcar. Y por la noche, recuerda que eres un mendigo, entonces no puedes comer mucho. Entonces, ¿yo que les recomiendo? Que coman una proteína, de pronto un atún, una cacerola de atún, eh, con huevito, con tomatico, que es lo que me estoy comiendo acá, un soufflé de atún espectacular. Esto ya se convirtió en mi vida una rutina, un hábito saludable. Yo ya convivo con esto todos los días de mi vida, entonces no me cuesta tanto trabajo eh, en cumplirlo, pero antes me costaba mucho trabajo porque me, daba, me entraba el ataque de ansiedad, me quería tragar toda la cena. Bueno, todo esto a mí me ha funcionado, la verdad es que me siento muy tranquila y muy feliz con mi cuerpo hoy en día. No soy la más flaca del mundo, pero siento que no necesito ser la más flaca. Me gusta hacer ejercicio eh, dos, tres veces al día, depende de cómo sea mi semana. Y bueno, son hábitos que uno tiene que tomar y decidir. Así es que uno cuida su cuerpo para cuando uno ya sea un viejito por allá, por allá, por allá. Y bueno, estos son los tips que Laura Tobón les da a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en todos mis videos de mi canal de YouTube. Estoy feliz porque la familia todos los días crece más y más. Los quiero muchísimo. Escribanme todos sus comentarios. ¿Qué más quieren ver? ¿Qué más quieren que les comparta? Eh, y suscríbanse. Las personas que no están suscritos, suscríbanse ya mismo y pónganle like. ¡Like! ¡Like! ¡Mua! ¡Los amo!